En TV Azteca Guate llevamos hacia ti Más música Más entretenimiento Más fútbol y el canal oficial de Qatar 2022 Más eventos de talla internacional Uy, Más información Más y mejor opinión like Más televisión Y especialmente más cerca de ti TV Azteca Guate, canal 8 en tu cable operador favorito